El voluntariado de las entidades LGTB tiene una gran variedad de ámbitos en los que trabaja. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el Deportivo y en Cataluña se ha organizado principalmente alrededor de Panteras Grogas, que cuenta con más de 750 socios y socias. Esto convierte a esta entidad en una de las más grandes del Movimiento LGTB Cataluña y requiere de una importante estructura de personas voluntarias, más de 50, que se dedican de forma diaria y también de trabajo remunerado, las y los entrenadores y personal administrativo. Tenemos 750 socios y socias dentro del club, de lo cual son unos 45 o 50 personas que trabajan a diario como voluntarios para mantener todas las secciones que tenemos dentro la, del club. En total hay más de 25 actividades a lo largo del año que coordinan cerca de 50 personas voluntarias. Yo empecé en Panteras participando en una actividad. Yo soy nadador y cuando llegué a Barcelona, porque no soy de aquí, pues empecé a nadar. Y como en Bélgica, el país de donde soy, también participaba en un club LGBT, y también formaba parte de la organización, pues me interesé y de, casi desde el inicio participé para organizar actividades. Empecé como organizar parte de la organización del torneo en 2002 de natación, después iba añadiendo cosas como webmaster, como coordinador de la sección de natación y de ahí iba sumando más tareas hasta que el momento se presentó de vicepresidente y cuando dimitió el presidente en aquel momento pues automáticamente como estatuto del club te dice que, el, que cuando dimite el presidente pues el vicepresidente automáticamente se toma el, el relevo esto fue en el año 2012 y después había elecciones y yo me presenté Pese a la importante inversión de tiempo que tiene ser voluntario o voluntaria, en una asociación que desarrolla un número de actividades tan importante, acaba compensando. El tema del voluntariado, a mí lo que me gusta hacer es que la gente solo pase bien en el club. Siempre aprendes algo nuevo. Um, por ejemplo, para mí el cambio de coordinador de natación a ...llevar un puesto como presidente... ...pues ha sido una un experiencia muy enriquecedora... ...porque he aprendido muchas cosas... ...porque lo es de otro punto de vista... ...lo que tenemos en Panteras por ejemplo es... ...casi todos los coordinadores de una sección... ...ven su sección como Panteras... ...pero si estás en la Junta pues ves todas las secciones... ...como Panteras y es otro punto de vista... ...y esto ha sido una experiencia muy gratificante porque... Cada vez que cambias de sitio en el club, pues lo ves de diferentes formas. El Grupo de Montaña del Casal Lambda es otra entidad LGTB dedicada a la actividad física a partir de la organización periódica de excursiones. El grupo va a necer al mateix temps casal, prácticamente. Desde el comiençament, una de las equidades principales del casal era hacer sortidas de montaña. Pero estandarizado nos es se va a estar de 92, que se començar a hacer cada mes, de forma organizada y preparada. y tal, no? I... Y bueno, desde entonces, 22 años que hemos estado fent cada mes y en los ponts y en las vacaciones, pues, surtidas meses largas. Ya anys que estamos afiliados a la FEC, a la xarxa' de las de, de, de, de, de... de excursionistas, y bueno, eso implica que hem de planificar las excursiones en un año de adelgación, hemos de pasar la información a la FEC, para surti es publicada, quines excursiones harán cada año, y ve y llevamos todo el implica bueno toda una feina clar, de gestión y si organiza siempre una persona s'encarrega de hacer la preparada la sortida la d'anar a hacer antes ha de hacer una ficha aquí una ficha de de aquest mes que semana qué diumenge, por ejemplo y la persona que la ha preparada ha nata hacer fer el antes para que no haya sin problemas y es no? un voluntario a pesar de que el grupo excursionista está abierto a todo el mundo, está especialmente dedicado a las personas LGTB y miembros del Casal Lambda. reunimos un coplain, no es, porque es lo que necesitamos para planificar las excursiones que vamos a hacer el De hecho, este sábado que viene, vamos la reunión para planificar las salidas del 2015. Y, allà surtirán quiénes surtidas faran harán cada mes? ¿Qui las organizará Una persona puede conseguir una o dos, son un equipo de 20 personas, más o menos. Uh, son que están fixos en el grupo. Llavors evidentemente, la gente que ve las surtidas es más o menos que... Las surtidas son... La reunión es oberta a tothom. Un asociacionismo, el deportivo, que no sería posible sin la contribución decisiva del voluntariado. Sin voluntariado y sin uh, subvenciones, Panteras no existiría. Así de claro. Nosotros debemos de existir con gran parte de ayuda de, de los fondos públicos, las subvenciones y por otra parte la, los voluntarios. Porque si no existiese estas dos cosas um, deberíamos de subir las cuotas para participar en las actividades una un, un cantidad enorme y nadie participaría porque sería demasiado caro para hacerlo.